En algunas actividades hay un más. Hacemos clic en él para aprender más sobre un tema, para tener más información, más explicaciones. Al final, a veces, hay una bombilla para aprender cómo practicar sobre el tema solo o con otras personas. Todo esto es opcional. Solo si queremos aprender o practicar más. No es obligatorio.